El mundo es una hormiguero, estamos todos en el agujero. Nos pisoteamos cuando andamos, nos abrazamos cuando nos encontramos. Estamos en un mundo que cambia, que destroza y construye sin parar. Que confunde mentiras en realidad Nosotros los seres humanos Somos pequeñas hormigas de nada No pintamos ni mandamos Gritamos y luego olvidamos Gritamos y luego olvidamos es un hormiguero estamos todos en el agujero nos pisoteamos cuando andamos nos abrazamos cuando nos encontramos alguna hormiga a veces se revela sobresale a las otras hasta en cultura y comienza a mandar e organizar Y algunas puede que estén a la altura Y a veces cuando están en la cumbre Pierden los papeles y encienden la lumbre Y hay borreguitos que siempre obedecen y nos llevan a todos a la ruina con creces El mundo es un hormiguero Estamos todos en el agujero Nos pisoteamos cuando andamos Nos abrazamos cuando no encontramos Nos pisoteamos cuando andamos, nos abrazamos, cuando nos encontramos...